Bienvenidos a todos a esta, la segunda entrevista de la jornada de orientación ocasional que estamos organizando. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Zayda Larcón. Ella eh, estudió actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente hizo su maestría y doctorado en ingeniería en el Instituto de Ingeniería. Eh, estamos frente a una una experta en, en el área. Ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Eh, y bueno, hola profesora. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a platicar bien, bien. de lo que se trata el módulo de logística hospitalaria. Sí, de hecho, este, creo que me agradaría bastante que para introducir a las personas que no estén muy familiarizados con la logística hospitalaria, eh, pues nos pudiera definir con sus propias palabras qué es la logística. ¿Qué diferencia hay entre logística, gestión, administración, organización? Bueno, la logística se trata de, eh, de manera genérica de planear los recursos a lo largo de una cadena que en la industria se conoce como cadena de suministro. En esta cadena de suministro, si pensamos en la industria, se mueven principalmente materiales, bienes, productos terminados, productos intermedios. Entonces podemos mover desde un origen hasta un consumidor final. En general se trata de planear para tener los insumos, los materiales o el bien terminado en el momento preciso, en la cantidad precisa y en el precio adecuado. Entonces eh, para la logística hospitalaria de lo que se trata es trasladar estos conceptos a un entorno hospitalario si hablamos quizá de un concepto muy relacionado con la industria podemos pensar en las farmacéuticas pues finalmente ellos tienen materias primas ellos los procesan ellos los venden a un consumidor final quizá podemos hablar de bienes intermedios de una sustancia que no es tal cual la sustancia final eso está relacionado con un entorno hospitalario. Pero lo que tratamos de hacer dentro de la carrera es darles un enfoque más hacia el funcionamiento de los procesos, no tal cual el movimiento de materiales o solo el movimiento de materiales, sino también el movimiento de personas. Si hablamos de un concepto más global de logística, la logística se encarga de analizar y proponer soluciones para el movimiento de entidades, de lo que sea. Pueden ser materiales, pueden ser personas, Pueden ser información. Entonces es lo que eh, se busca a grandes rasgos o, o quizá uno de los enfoques es optimizar. Tener los recursos que pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, pero también pueden ser refacciones, también pueden ser camas, también pueden ser quirófanos en el momento adecuado, en la cantidad adecuada y en el precio más adecuado. De acuerdo. Y bueno, ¿cuál podría decirnos que entonces es la importancia de, de la logística hospitalaria, eh, no solo en el país, sino en la medicina? Bueno, estamos en un momento que nos muestra mucho de la importancia de la logística hospitalaria. Justamente, ¿qué recursos tenemos disponibles en este momento donde tenemos una pandemia, donde tenemos una enfermedad para la que no hay un tratamiento establecido, para la que no hay una vacuna? para la que tenemos una alta demanda en hospitales o de atención. La importancia radica en justo cómo vamos a distribuir estos recursos que normalmente son escasos. Entonces, debemos saber a quién debemos asignarlos. No es, bueno, pues si él, si él está más grave, pues a él lo pasamos. Y si no está tan grave, pues a ver qué pasa. Debemos de saber ajustar todos estos recursos. De lo que se trata es justo ajustar la oferta, que es lo que tenemos, con la demanda. En algunos países, sobre todo los países nórdicos, en Noruega, Dinamarca, esto se ha desarrollado mucho y han desarrollado eh, y han analizado muy bien cómo funcionan sus sistemas para poder ajustar sus inventarios. Qué cantidad de medicamentos, qué cantidad de material de curación, qué equipo necesitan. Si el equipo es totalmente automatizado o requiere intervención de personas, ¿cómo se mueven, por ejemplo, muestras? ¿Qué recorridos deben seguir? ¿Cuántas muestras puede llevar una persona? ¿Cuántas muestras puede mover una máquina? Si la distribución de las camas o los consultorios o la sala de espera es la adecuada, que quizá a grandes rasgos nos, nos parecería evidente y, de hecho, en países como el nuestro lo ven como algo evidente y, al final, Nadie hace nada. Acomodan como pues creen que está bien o si, si tuvieron alguna capacitación, pues la ajustan un poquito. Pero realmente no hay una capacitación en el personal para que el entorno funcione de la mejor manera posible. Y tiene un, un punto que es muy especial. Si un hospital o si cualquier entorno, pensemos en un entorno industrial o incluso en su misma casa, si funciona bien, nadie se da cuenta porque todo está funcionando bien, quizá de manera armónica, quizá de manera correcta. Cuando nos damos cuenta que no está bien es cuando algo nos pasa. No encontramos la ropa, no encontramos los zapatos o el médico no tiene disponible el equipo o el medicamento o una persona requiere un tipo de atención y no está disponible, hablemos, un, un consultorio o un quirófano. Entonces... Como no es tangible cuando está funcionando, parece que no es necesario. Sin embargo, es todo lo contrario. Si queremos atender a la cantidad de personas que necesitan atención, en países como el nuestro, que tenemos gran, un gran número de personas, que la mayoría acuden al sector público a atenderse, pues obviamente debe de funcionar de la mejor manera posible. En muchos de los entornos se busca hacer algo. En el seguro social tienen algunos estudios, tienen algunos programas, pruebas, pero no son suficientes porque nuestros recursos siguen siendo demasiado escasos. Entonces lo que se busca es ajustarlos de la mejor manera posible y es lo que queremos que hagan nuestros estudiantes. Este trabajo normalmente lo hacen médicos. Y no es que los médicos sean tontos o no sepan hacerlo, Simplemente no es su formación. Desde el punto de vista de ingeniería, saben de procesos, saben de optimización de procesos, o es lo que aprenden en el módulo de logística hospitalaria. Saben incluso de simulación que les permite ver antes de implementar qué es lo que está pasando. Saben de planeación de recursos con muchas estrategias. Esto es de apoyo al entorno médico, para que todos los profesionales de la salud se dediquen a lo que ellos saben hacer de la mejor manera posible y con los recursos a la mano. ¿Van a ser escasos los recursos? ¿Van a faltar? Probablemente sí. Sin embargo, queremos que sea lo menos posible. De hecho, eh, también nos, nos preguntan algo que me parece bastante relevante y es cuál sería la máxima eh, aspiración laboral de un ingeniero en sistemas biomédicos, que egrese de logística hospitalaria. Esta es una pregunta muy común, me la han hecho mucho sus compañeros, que incluso están en el módulo. Si lo pensamos, un área como tal, en los hospitales, tal cual, no existe. Hay un área de ingeniería biomédica, pero tiene otras funciones, y ustedes lo saben bien. Esta parte tiene mucho que ver con la parte directiva, de los hospitales, porque es la que se encarga de la planeación y del uso de los recursos. Eh, tal cual en el sector público no hay un área, no en México. En muchos hospitales privados sí la tienen, porque obviamente a ellos que los recursos se utilicen de la mejor manera les conviene, porque gastan menos y generan más ganancias. En el sector público hablamos de bienestar que quizá no es tan cuantificable, eh, en la parte de la, de la planeación en el sector salud, hay un área que se dedica a esta parte de la, del diseño de los procesos, quizá. Ustedes, algunos de ustedes quizá hayan escuchado de las guías de práctica médica. Eh, si bien están enfocados hacia la práctica médica, tienen algo de los procesos auxiliares, que es de lo que estamos hablando. No de qué debe hacer el médico con el tratamiento, con eso no nos metemos para nada, eso no está en nuestras manos, pero sí de qué materiales o en qué cantidades debe tener disponibles en el espacio en el que está trabajando. Entonces dentro de esa área sí hay un poco de participación, no tal cual como ingeniería biomédica, porque... En la mayoría de los planes de estudios no está desarrollada esta área, tal cual como logística hospitalaria, como está aquí en la UNA. Entonces, no puedo hablar de un área, de un entorno laboral que les diga, ah, pues pueden trabajar aquí, aquí o acá. Normalmente, esta área, y no solo en logística hospitalaria, sino en logística en general, se trabaja desde consultoría. ¿Cómo voy a asesorar a una organización para que funcione de la mejor manera? Con proyectos. Eh, seguramente han visto en la calle un montón de trailers, de esos de doble remolque, que dicen Terminal Logistics, o Star Logistics, o todo Logistics que sea. Son terceros, porque dan apoyo a las empresas. Su trabajo como tal es dar ese apoyo de logística. Un enfoque es, y se llaman así, porque el transporte se ve como la parte importante de la logística. Pero finalmente es la parte de la asesoría. Yo oriento a la empresa para que funcione de la mejor manera, pero la empresa no se encarga tal cual de eso, se encarga de producir, de hacer, de vender su especialidad. Y es un poco una analogía aquí. Nosotros, como en el área de logística hospitalaria, vendemos conocimiento, vendemos la estructura de las cosas. Nosotros analizamos el sistema. En un hospital, si no tienen un área específica, para la organización de procesos o de la planeación de los recursos, entonces podemos orientarlos como terceros, como consultores, porque esa, ese va a ser nuestro expertise, esa va a ser nuestra área fuerte. El área fuerte del hospital es otra, es prestar servicios de salud. Entonces, ese es el campo que le veo. Eh, hay algunas consultorías que se encargan de esta área. De hecho, hay consultorías de logística que tienen una área específica de salud. Entonces, ese es el campo principalmente. Si lo vemos no solo en organizaciones de salud, sino en empresas que se dedican a la producción o a la distribución o al mantenimiento de equipo médico, ahí sí hay un campo. ¿Por qué manejan inventarios? ¿Por qué manejan compras? ¿Por qué manejan clientes? ¿Por qué manejan distribución de cosas? Esa es otra área de la logística hospitalaria. Si bien va más hacia la industria, también está relacionada con el movimiento de equipo. También tiene que ver si se dedican al mantenimiento, por ejemplo, con la planeación de mantenimientos preventivos o de la calendarización de mantenimientos correctivos de equipo, de equipo médico. En ese sentido, tienen características especiales y particularidades que deben considerarse desde esta área. Ok, perfecto. Wow, eh, abarcó bastantes preguntas que iba a hacer. Ok, entonces, eh, esta pregunta ya es un poco más hacia los que ya están en la carrera. Eh, nos preguntan qué conocimientos en específico eh, se necesitan para desempeñar mejor eh, un papel en la logística eh, hospitalaria. Y también nos preguntan sobre qué tan útiles, indispensables, eh, resultan cursos externos, como por ejemplo de Six Sigma. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Qué tan útil es? Pues entre más sepamos, mejor. La parte del in Sigma, que supongo que es a lo que te refieres, es algo que está tomando mucha... se pues está poniendo de moda, digamos, porque tiene, está relacionado con la calidad, y la calidad la vemos como, bueno, a grandes rasgos, no es una definición formal, pero el menor número de fallos entre el número de procesos, eso, a eso se refiere el bueno, Six Sigma en particular, que es el menor número de errores, pero lo vinculan con LINC que tiene que ver con eh, quitarle desperdicios a los procesos. Esto es, se ha vuelto popular porque vuelve eficientes a las organizaciones. Al quitar desperdicios, de, eh, quitas desperdicios de tiempo, de movimiento, de inventario, de un montón de cosas que al final se reflejan en menos costos, en mayor eficiencia. Si hablamos del sector privado, pues de mayores ganancias. Si hablamos en, de, en un sector sin fines de lucro, estamos hablando de mayores beneficios. Eso finalmente resulta en, en un mejor desempeño. Esto vinculado con Six Sigma hace que la organización tenga menos errores y al tener menos errores, pues repetimos menos, que está relacionado con uno de los desperdicios. Nuestro usuario está más satisfecho, hacemos mejor las cosas. Eso nos vuelve eficientes. En este sentido, ese es, eh, es un buen punto, es un punto clave de la logística hospitalaria en la calidad. Y supongo que concretamente me estás preguntando o quien preguntó se refiere a la parte del Yellow Bell, del Green Bell, del Black Bell, etc. ¿Tiene que ver con esta área? Sí. En los cursos están. Dados eh, para la industria en general, no se habla del sector salud, pero obviamente eso se puede aterrizar con las consideraciones adecuadas. Cada industria tiene sus características. En Estados Unidos, por ejemplo, hablan de la industria de la salud. Entonces también tendríamos que hacer un ajuste de todos los procedimientos que se ven en estas certificaciones de los cinturones para cómo aplicarlo a un proyecto. Finalmente, esas certificaciones trabajan sobre proyectos. De hecho, las, las negras, el Black Belt y el Master Black Belt, tienen que ver con el desarrollo de un proyecto o con haber trabajado en proyectos. Concretamente en, en el área donde esté la persona que lo tome. Y en, en el otro aspecto, si, si la pregunta es como, ¿qué materias debo de llevar o debo no barquear? Pues quizá tenga que ver con el álgebra lineal, con la parte de cálculo, con haber entendido esta parte de estudio del trabajo, tener claros conceptos de estadística, de probabilidad, si es antes de entrar al módulo. Dentro del módulo, ¿qué es indispensable? Pues las materias del módulo, no hay más. Por eso están ahí. Hay que tener en cuenta que nosotros lo vemos a un nivel como en todas las licenciaturas de introductorio, quizá a intermedio, pero hay que consolidarlo con lo que ustedes vean en el entorno laboral o quizá en un posgrado. Eh, se ven materias de optimización porque finalmente la planeación está relacionada con el mejor uso de los recursos, que puede ser óptimo o puede ser algo bueno, algo mejor que lo anterior, no necesariamente lo óptimo, pero son herramientas matemáticas algunas están relacionadas con el cálculo, otras con el álgebra lineal. Pero que tienen que ver con el mejor uso o la mejor distribución de los recursos, sujeto, si está restringido, a algunas consideraciones. Como, a ver, por ejemplo, eh, ¿cuántas enfermeras debo contratar por día? Si sí, deben de tener dos días de descanso seguidos, si sí, deben de tener tantos días de vacaciones, si sí, tengo disponibles tantos por horario o con estas mezclas de horarios. Eso tiene que ver con la optimización. Puede ser un modelo lineal, no lineal, pero eso es parte fundamental de la planeación. Otra parte tiene que ver con la toma de decisiones, porque esta área no se trata de diseñar dispositivos, ni de hacer equipos, nada. Todo lo que hacemos es analizar procesos y proponer soluciones de mejora para los procesos. ¿Qué es eso? Tomar decisiones o sugerir opciones para la toma de decisiones. Si modificamos de esta manera, lo que podría suceder es esto, damos un escenario. Si modificamos de esta manera, entonces podemos tener este resultado. ¿Cuáles son nuestras opciones? Quizá una es más costosa que la otra, quizá una tiene más beneficios que la otra, pero las perspectivas nos permiten, o le permiten a los decisores, podría, podría ser, un director de hospital, podría ser un secretario de salud, podría ser un jefe de departamento o podría ser el encargado de los inventarios en la empresa que le permite decidir qué es lo que debe hacer de la mejor manera posible y no, no especular. Decir, ah, pues yo creo que si compro cinco nos alcanza. Y al final te das cuenta que necesitabas 20. O, bueno, compremos 20 porque necesité 20, pero, o, pero utilizaste dos. Entonces tuviste un costo de inventario, de compra, etcétera. Para eso sirve. Por eso están las materias que están. Porque nos permiten con modelos matemáticos o con un fundamento matemático prever o una, un escenario posible para tomar decisiones o facilitarle a la gente la toma de decisiones. Sobre todo a la gente que no tiene conocimiento del la... arte. Y, y, también eh, chicos de otros, de otros módulos de instrumentación de biomecánica nos preguntan ¿qué materias recomendaría usted para, para llevar? Porque pues, por créditos podemos meter, meter dos o, o tres con este tope de 60 créditos al semestre. ¿Qué cree usted que nos podría dar una, uh, un espect espectro más general? Eh, estando desde otro módulo, pero teniendo las capacidades para... Resolver problemas. Mira, desde el punto de vista de planeación, la de planeación y control de recursos hospitalarios es una perspectiva de las decisiones que se pueden tomar. Pero en esa materia no se ven herramientas eh, tan, tan específicas. No es, ahora vamos a ver el modelo fulano de tal para resolver este problema específico. Se habla de problemática se habla de escenarios, se habla de posibilidades y de posibles herramientas que pueden utilizarse. Pero esa materia es más conveniente si ya conocen justo las herramientas en específico, si ya conocen herramientas de optimización, si ya conocen herramientas quizá de, de árboles de decisión o de toma de decisiones, si ya, aunque se han escuchado hablar de los diagramas de Spaghetti, o de los diagramas o de layout, por ejemplo, de distribución de layout, porque entonces recuerdan o se puede hacer un eh, tomar eso como base para decir, a ver, para inventarios, si tenemos cierta priorización para los productos, entonces podemos utilizar un rediseño de, de, considerando la parte de layout para no hacernos bolas con los productos, con lo que más utilizamos o lo que menos utilizamos. Si estamos hablando de programación de horarios, entonces, con facilidad se puede hablar de programación lineal o de programación entera. Para decir, a ver, esta es una posible herramienta para la programación de horarios o la programación de espacios. Esa es la materia más global. Pero si les gusta esta parte de la optimización, en la parte de biomecánica, quizá de instrumentación también un poco, pero está esta parte de la optimización estructural. Que la venta es de un punto de vista, pero también hay otro punto de vista desde la programación matemática que tiene que ver con la con esta materia que se llama investigación de operaciones, porque yo hablo de optimización, pero me refiero a investigación de operaciones o optimización de operaciones, que es la, como se llama la de los de hospitalarios. Depende de los intereses. Si, a ver, quizá esta parte de toma de decisiones esté relacionada con algunos aspectos del entorno eh, más administrativo, ¿no? ¿A quién pongo? ¿A quién dejo de poner? ¿Si aplico? ¿Si no aplico? Pero quizá si su interés es de vender algo, un dispositivo, o si es, no sé, si están pensando en ser emprendedores, en lo que sea, entonces, ¿a quién deben vender? ¿Quién es el mercado? ¿Cuál es la distribución? Quizá ya no es tan, ya no está... Despegado, ya no es aislado, ya es todo. Es todo, forma un todo. Están entre relacionados, no es, lo dije mal, pero están interrelacionados para conseguir un, un fin. Entonces, depende cuáles son los intereses. Si quieren ver esta parte de la logística hospitalaria de forma global, la de planeación y control de recursos hospitalarios es la opción. Si quieren ver más cosas de optimización, investigación de operaciones, es la opción. Si quieren ver más específicamente cuestiones de toma de decisiones, de optimización, está bien. Entonces, depende de, de los intereses de cada uno. Ok, y entonces, bajo estos consejos de cuál es eh, más general, cuál es menos general, eh, ¿cuál sería su consejo eh, en cuanto... ¿En qué orden meter cada materia para los que ahora sí son de logística hospitalaria? De las primeras deben ser eh, evaluación de proyectos de inversión, investigación de operaciones, después optimización, de, bueno, y con calidad quizá, y al final planeación y control de recursos hospitalarios. Lo hacen al revés comúnmente. <risa> Me incluyo. Eh, ok, y bueno, también nos hicieron una pregunta que quizá ya haya abordado en otros cachitos, pero creo que es importante aclararla porque por algo creo que la hicieron. Eh, ¿Cuáles son los factores que no permiten llegar a un óptimo o algo cercano en la logística? ¿Qué tipo de cosas implican una mala decisión? Normalmente el factor humano. Las decisiones las toman personas y muchas veces uno puede encontrar el óptimo o el cercano al óptimo en teoría, en la propuesta, en el papelito. Pero convencer a la gente de que eso funciona, eso es muy, muy difícil. Y quizá el jefe máximo está de acuerdo y dice, ok, lo vamos a implementar. Pero los que lo ejecutan no son ellos, son mandos medios o eh, personas operativas. Convencerlos de un cambio es difícil. A veces tiene que ser o de, obligatorio, si se hace o se hace y no hay más, con alguna sanción, o convenciendo poco a poco de que las cosas funcionan. Esta visión más reciente del funcionamiento de la industria de la incorporación de las técnicas Lean, eh, o bueno, quizá este vínculo con el Six Sigma, tiene que ver con hacer a la gente sentir parte de la organización, convencerlas que son importantes para el buen funcionamiento, y de esa manera convencerlas que un cambio va a ser mejor para el desempeño de la organización. El desempeño puede estar relacionado con personas atendidas, con productos entregados, con lo que sea. Pero si la gente está comprometida con eso, si está casada con la idea de la organización, es más fácil convencerla de lo que se hace, que lo que se hace es por el bien del usuario. Ni siquiera, bueno, al final pues sí, también de la organización, pero del usuario es siempre tener el foco en el usuario, que puede ser un paciente, puede ser un familiar, puede ser una enfermera, un enfermero, un médico, como, como usuario intermedio, puede ser un cliente en general, pero siempre está el foco ahí. Entonces, al hacer que el usuario se sienta valorado, hacemos que la organización funcione orientado hacia el usuario y que funcione bien, de manera eficiente y eficaz, con ese foco. Pero convencer a la gente de eso es difícil. Si piensan en un... a ver, imagínense su clínica, su unidad de medicina familiar, a la que les entrega las fichas cuando se van a firmar y les dan fichas, o a las que les revisa el carnet o el talón de pago, en el caso de liste. Imagínense a esa persona trabajando ahí desde hace 20 años al menos. Y si alguien le dice, oye, ya no revises así, revisa de, de esta otra manera, va a decir, pero si lo estoy haciendo así desde hace 20 años. Bueno, sí, pero no está bien, hay que ajustarlo. Pero así lo estoy haciendo desde hace 20 años y nadie me había dicho nada. A eso nos enfrentamos mucho al miedo al cambio mucha gente ya está en su zona de confort incluso directivos a ver pues yo lo estoy haciendo así desde desde que llegué aquí y está funcionando bueno sí pero podría funcionar mejor bueno pero está funcionando para que lo cambiamos porque es diferente eso ese es el principal obstáculo convencer a la gente bueno voy a hablar un caso en tu clase en la clase en la que estuviste tú particularmente eh, que les dejé hacer un ejercicio donde tenían que resolver un problema para un caso específico. Y uno de sus compañeros me dijo, bueno, pues yo encontré que en vez de hacer dos cirugías, se podían hacer tres, y el tiempo era suficiente, y los recursos eran suficientes, y obteníamos más ganancias, porque pues teníamos tres cirugías, sino dos. Era un caso de una práctica particular. Pero el médico dijo, no pues ya llevo así toda mi vida haciéndolo, pues ¿para qué lo cambio? Ah, no, así no me estreso, así funciona mejor. Entonces, estas consideraciones también debemos tenerlas en cuenta y esto es parte de meter a los que van a estar dentro del proceso, los dueños del proceso, a la toma de decisiones. No es decidir por decidir, sino involucrar todos estos aspectos y entonces ya se vuelven sistemas complejos y ya se vuelven otras formas de decir, pero bueno, ese es otro rollo. Pero bueno, en general, ese es el principal obstáculo que se pueden encontrar. Bueno, y la okay. parte de los recursos, ¿no? A veces requerimos más recursos eh, materiales y no hay recursos económicos o la parte de, de legislación no lo permite. Pero bueno, finalmente a eso, de cierta manera, podemos resolverlo. Lo más difícil es la parte humana. De acuerdo, entonces uh, nos piden otra perla de sabiduría en su parte y es eh, ¿Qué conocimientos acerca de programación se necesita, eh, al menos para la parte de logística? Porque bueno, sabemos que nos falta algo de programación en la, en la carrera y que debemos poner de nuestra parte para ser autodidactas. ¿En qué herramientas podríamos destinar eh, algo de nuestros ratos libres para conseguir eh, que nos sea útil? Bueno, pues muchas de las herramientas, en la parte de programación lineal, por ejemplo, hay mucho software específico. Sin embargo, la mayoría de los algoritmos se pueden programar en Python. Por ejemplo, a mí me gusta usar R porque ya tiene muchas herramientas precargadas, eh, sobre todo de estadística, pero tiene algunos de optimización y una parte de redes, que, que es lo que se ve en la parte de investigación de operaciones. También tiene algunas herramientas eh, para la parte de los temas que se ven en, en optimización. Por ejemplo, bueno, se puede, se puede trabajar bien la parte de cadenas de marco, aunque bueno, eso se puede hacer en, en cualquier... Eh, lenguaje de programación, o incluso entorno matemático como en MATLAB, en MAPLE, etc. Eh, en general, todo se puede hacer en un lenguaje de programación. Normalmente, en la parte de heurísticas, por ejemplo, yo trabajo con Python, pero muchas cosas se pueden hacer en R. Eh, R, eh, como te dije, pues ya tiene muchas de, la, de las herramientas o de los modelos, métodos, que se utilizan en esta área en específico. Y menciono R porque pues, es gratuito. Y ya tiene también desarrolladas muchas funciones, desarrolladas muchas funciones que se utilizan en esta área. Mm, concretamente, hay mucho software de simulación. Eh, en Excel se puede hacer algo, en R se puede hacer algo pero no son orientados a objetos, entonces no se ve la personita que se mueve y llega y atiende. Hay software interesante, pero no es tanto de programación, es más bien saber usar o el software, saber dónde poner las disciplinas de entrada, los horarios, etc. Entonces, así en cuanto a programación, tal cual, podría ser Python o R, que también es lenguaje de programación. De acuerdo. Y uh, ahorita que estamos hablando de programación, también nos, nos preguntaban sobre si se si puede aplicar o si ya están aplicando inteligencia artificial para decisiones de logística hospitalaria. Eh, con, aquí no, eh, pero sí en, sí en algunos países definitivamente, porque finalmente funciona para ir actualizando o para justo para ir decidiendo sobre el funcionamiento de los entornos. Eh, de lo que yo he leído, concretamente en Dinamarca y en Dinamarca es donde están trabajando más al respecto. En los Estados Unidos están haciendo algo, pero es otro enfoque. Eh, tiene un enfoque más comercial porque la salud en Estados Unidos es más bien privada, es un servicio privado. Entonces tiene que ver con la eh, optimización de los costos quizás. En la parte de Europa es como más hacia el bienestar y más hacia la atención de la gente. Entonces, en esa parte, en Alemania también se está desarrollando algo al respecto de cómo meterse más al estudio de estas cosas para hacer que funcione de la mejor manera posible con cualquier herramienta, que puede ser inteligencia artificial o pueden ser redes neuronales, puede ser cualquier herramienta que se adapte a las circunstancias. Esa es una parte que, que tenemos en atraso en muchos sentidos. Con respecto a la logística, se habla de un atraso de cerca de 15 años. La logística industrial tiene ya cierto desarrollo, tiene ya herramientas, tiene ya conceptos, tiene ya cosas establecidas. La logística hospitalaria, que bueno en inglés lo van a encontrar como healthcare logistics, tiene un retraso de cerca de 15 años. Porque no se veía como importante, se veía como parte del funcionamiento común. Entonces, bueno, se han ido desarrollando cosas, adaptando cosas, pero deben considerarse aspectos que son clave, que no tiene la industria. Entonces, estas diferencias hacen que se tenga que meter, hacer un análisis concreto y utilizar herramientas de donde vengan para poder resolver los De acuerdo. Bueno, y. Otra pregunta que me pareció bonita, curiosa, eh, que nos hicieron fue ¿qué tipo de proyectos, o nichos, conoce eh, en donde haya logística, logística aplicada a la medicina pero que no sea directamente de un hospital? Por ejemplo, eh, hace como un año fui a una charla en la que nos hablaban sobre drones aplicados eh, en hacer transporte de, de órganos o de antídotos de venenos en, en zonas eh, pues, bastante lejos, o sea por ejemplo llevar eh, el antídoto para la serpiente quién sabe cuál que está en la sierra no eh, cosas por el estilo ¿Qué, qué nichos proyectos cosas enganchantes conoce como para que le platique a la audiencia Podemos hablar de la logística como hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro es todo lo que te he venido platicando, el funcionamiento de la organización, que puede ser hospitalaria o no, pero la distribución de personal, el equipo, el mantenimiento, etc. Pero también te mencioné que logística se trataba del transporte, de algo, lo que sea. Podemos pensar no solo en, en órganos, en, en antídotos, podemos hablar de lo más básico, así de, de los medicamentos básicos o de las vacunas. Esta parte, eh, pues se supone que había un proyecto, pero yo nunca vi que funcionara realmente. A mí me tocó visitar muchas comunidades de alta marginalidad en México. Comunidades de 100 habitantes, de 120 habitantes, que tienen, eh, se llaman casas de salud, lo que, bueno, ahora se llaman Inss Bienestar, pero antes se llamaban Inss Prospera y antes se llamaban Inss Oportunidades y así van, han venido cambiando ¿no? con el paso de los gobiernos. Si tú te acercas a esas casas de salud, bueno, se supone que todo es eh, derecho humano, la salud, se supone que en la Constitución está que todos tenemos derecho al acceso a la salud. Sin embargo, hay comunidades donde los niños no están vacunados desde hace varios años porque no llegan las vacunas. Pues porque están en la Sierra de Chiapas. Y, bueno, sí es difícil el acceso, pero puedes llegar en un vehículo. Hay comunidades a las que solo puedes llegar caminando, que tienes que caminar cerca de cinco horas para llegar a la comunidad, que tiene muy poca gente, sí, pero finalmente también tienen derecho a eso. En esas comunidades, por ejemplo, eh, a mí me tocó, bueno, eh, en aquella ocasión ese proyecto tenía que ver con visita a las casas de salud y a las escuelas específicamente, porque son los centros que, que, donde se reúne la gente. Y nos decían, no, pues aquí los niños se mueren de una infección en el estómago porque no los llevan al hospital, porque para ir al hospital pues hay que caminar fuerte a la montaña, imagínate llevar a un niño de seis años cargando por la montaña entonces pues se les mueren. Entonces no es, no es, ese tipo de proyectos pues tienen que ver con la parte del gobierno. Tiene que ver, eh, hace algunos años, con, con otro grupo de investigación, metí un proyecto justo sobre eso, sobre la distribución de cosas básicas. Ni siquiera era algo así estratosférico, eran medicamentos básicos y vacunas. Pero bueno, era un gobierno difícil, entonces, eh, no pasó nada. Pero bueno, esa es una parte interesante, pero además muy importante. Porque a veces creemos que por ser población pequeña, de hecho, en el sector social, esta parte de la ponderación del impacto de los proyectos, tiene que ver con la cantidad de población. Y si es poquita población, pues, eh, no, pues no, no pesa, no se ve bonito en el cartel la población beneficiada, 50 habitantes, pues ¡ah! no se ve como un millón de beneficiados por el nuevo parque. Entonces, esos son proyectos que a mí me han gustado mucho y que al menos desde otro aspecto laboral mío he tratado de abordar. Pero bueno, este no tiene que ver con esta plática. También en la parte de transporte de órganos es muy importante, justo por las consideraciones, por cómo deben transportarse. Y ahí hay mucho de logística, la parte de rutas, la parte de manejo, la parte de distribución de espacio, de cómo se van a guardar en una caja refrigerada o en donde se guardan, con las restricciones que tengan sobre el manejo. Eso también entra en este campo. Y la parte, por ejemplo, del de manejo en, en situaciones de emergencia. ¿Cómo se va a mover una ambulancia? Según el riesgo, las ambulancias tienen su, su sirena o su tono de sirena según la emergencia. Pero, ¿cómo deben de moverse? ¿Qué ruta deben tomar? ¿Cuál es la mejor o no? Si hay algo que le diga al, al operador de la ambulancia, esta es la mejor ruta para que transportes de la mejor manera posible. Todos esos aspectos que tienen que ver con movimiento de cosas están englobados en esta área. Y al menos personalmente en mis cursos yo me, yo me he enfocado mucho a la parte de la logística hacia adentro, a la parte del funcionamiento. Pero también este otro enfoque es muy importante. Cómo distribuir todo lo relacionado, no es un no solo medicina. Algunos proyectos que en el área de biomecánica son, por ejemplo, esta parte de los, de los juguetes para, eh, para niños con con alguna discapacidad, ¿cómo podrían distribuirse? ¿Cómo se les entrega? ¿Qué sistema se utiliza? Entonces, este movimiento de información o de materiales también entra dentro de muchos de los modelos. Quizá si no se ven concretamente, y esta es una parte importante, nosotros enseñamos los modelos, las herramientas, pero ¿cómo lo van a aplicar? Ya depende mucho de ustedes. Si lo van a aplicar en el transporte de órganos o en el transporte de medicamentos, o en la distribución de personal o de espacios o de horarios, ya depende del área en la que esté cada uno o de que le interese a cada uno de ustedes. Okay. Uh, de hecho, también nos habían mandado una pregunta, salvo algo relacionada, eh, y es para hacer todo esto de logística hospitalaria, ¿qué tipo de recursos se suelen Requerir, digamos, para un laboratorio de logística hospitalaria y con qué contamos? Laboratorios eh, físicos realmente no nos son útiles porque trabajamos mucho con personas. Entonces, no podemos tener a personas que actúen de cierta manera o no. No son, no son, equip, no, no son materiales que modifiquemos y veamos la reacción. En ese sentido, eh, estamos trabajando en un laboratorio virtual donde sí podemos poner entidades que se comporten o que aproximen el comportamiento de las personas, como de un médico, como de una enfermera, como de la secretaria. Ve cómo van llegando las personas a quizá una secretaría para dar sus datos o para estar su internet. En ese sentido, ¿con qué contamos? Con algunos equipos de cómputo, eh, con el software, con la licencia, y estamos desarrollando laboratorio. Particularmente lo estoy desarrollando en un proyecto contigo y con algunos de, de tus compañeros, justo para desarrollar estas prácticas, para saber cómo podemos aplicar estos conceptos en un entorno de simulación y ver qué resultados podríamos obtener. Con las limitaciones de la simulación, por supuesto, pero al menos acercándonos a las respuestas que podemos obtener el objetivo es saber de dónde se obtienen los datos, saber cómo se ajustan las cosas, a quién le tenemos que decir cambia esta persona de aquí o aumenta tu horario o desplázalo. Por ejemplo, una de, una de las prácticas tiene que ver con que, bueno, el, la problemática es que se hace una fila muy larga a la entrada y el problema tiene que ver con que la hora de comida es igual para las dos secretarias. ¿Cuál es la solución o una propuesta de solución? desplazar el horario de las secretarias. De esa manera hay atención continua y la fila no se hace tan larga. Entonces, ese es el tipo de prácticas que podemos tener, porque son procesos. Al ser cosas no tangibles, las podemos manipular muy bien de esa manera y ver qué resultados podemos tener. Pero como les dije, pues en el modelo de simulación podemos mover a las personas, podemos quitar, poner, ajustar y va a funcionar. Es como comunicar eso a un entorno real y en ese sentido eh, particularmente en planeación y control de recursos hospitalarios que es la materia que tiene el laboratorio eh, como parte de los créditos eh, tenemos un convenio con el GEA donde nos permiten que vayan los estudiantes a observar, no intervienen, solo observan algunos procesos específicos, qué recursos tienen, quiénes, quiénes están ahí de qué manera lo realizan y con base en lo que observan, hacen una propuesta de solución. En el GEA particularmente hemos tenido una muy buena respuesta, porque además de, de ir a observar y hacer propuestas de solución, se los tienen que presentar a los jefes de área y a la directora médica. Y entonces, algunas de esas opiniones o algunas de esas propuestas, al menos no este semestre por la contingencia, pero en el anterior. Sí, las tomaron en cuenta para hacer cambios y los vieron de inmediato. No eran soluciones complejas, eran, eran problemáticas que implicaban a mucha gente, pero esas soluciones las vieron reflejadas en un lugar y en un punto específico que sí funcionó de algo. Esta parte del convenio, eh, pues al menos ahora está funcionando cuando no tenemos todavía laboratorio virtual, pero. Estas son las dos opciones que tenemos de laboratorio, concretamente de logística hospitalaria. Y en ese sentido no estamos tan limitados, porque el software funciona bien en las computadoras de la universidad. Tenemos, pues creo que suficientes computadoras para un grupo, al menos de planeación y control, y podemos manejarlo bien. De hecho, justo nos habían eh preguntado sobre convenios que tenemos en, en el departamento. ¿Existe otro? Solo está este. Eh, tengo uno, pero no es, no es convenio formal, no es que esté firmado por parte de la universidad y la otra entidad. Nos permiten eh, participar en un hospital del Instituto de Salud del Estado de México y es igual para esta parte de observar y resolver problemas, tal cual para eh, un proyecto específico, el que tenemos es con el GEA y es justo para esta migración del de Seguro Popular al INSABI, de que los sistemas de salud, bueno, los hospitales y los, las unidades de salud deben de funcionar con gratuidad. Entonces, ahí algunos compañeros de ustedes están colaborando justo para obtener un presupuesto con el que deba funcionar ese hospital. OK, uh, gracias. Como extra, también nos gustaría que platicara sobre otro, algún proyecto, que, aparte de los que ya nos ha mencionado, que creo que son bastantes, que usted misma haya desarrollado, por ejemplo, en tesis o en investigación, para que la conozcan un poco más. Bueno, personalmente, eh, por ejemplo, en, el, en mi tesis de maestría hice un modelo de localización para la distribución de medicamentos. Y el problema era eh, que una farmacéutica que estaba en y Cali tenía que distribuir los medicamentos a un conjunto de, de unidades médicas. Se supone que por el convenio los medicamentos deben estar siempre disponibles y si no están disponibles, tienen, se hace un pedido de emergencia y tienen cierto tiempo. No recuerdo ahora el tiempo, creo que son tres horas. Pero no lo cumplían, entonces tenían penalizaciones y tenían problemas, y la parte del convenio, etc. Entonces el, el modelo de solución lo que buscaba era resolver la parte de minimizar los costos de, la, de parte de la farmacéutica, pero también maximizar la satisfacción de, los, de las unidades médicas a través de la minimización del tiempo de entrega de los medicamentos que los tuvieran disponibles. Y bueno, esa propuesta tenía que ver con instalar algo que se llamaban microalmacenes, que así le pusieron los de la farmacéutica, en hospitales chiquitos, o más bien los no tan chiquitos, donde ahí tuvieran como una reserva para redistribuir en caso de saltarse. Ese fue, esa fue mi tesis de maestría y en el doctorado fue un modelo eh, que tenía que ver con la localización de sitios de disposición para residuos peligrosos, que pueden ser un montón, ¿no? Pueden ser cosas explosivas o pueden ser RPBI, etc. Pero tenía que ver con dónde se pueden... Ese modelo, bueno, al ser de doctorado, era una cuestión más teórica y más breve de la solución. Pero la idea era identificar qué puntos pueden ser convenientes teniendo consideraciones medioambientales, políticas de población, etc. Para ubicar estos puntos de disposición final, porque no es basura común, ni siquiera los de los consultorios, de los dentistas o de las farmacias o los que sea, todos generan residuos, bueno, RPB, residuos peligrosos biológicos infecciosos que no se pueden tirar al camión de la basura, deben recolectarse aparte. Entonces, y además se debe de disponer de manera particular. Y bueno, de, de eso se trataba. Ahora estoy trabajando una tesis eh, con una alumna que está... Es un modelo que se trata de evaluar entidades, se llama DEA, que es Análisis Envolvente de Datos, y lo que está haciendo es comparar la eficiencia de, eh, del Iste, del Seguro Social y de la Secretaría de Salud. En cuanto, bueno, eficiencia en general y lo que intenta obtener es cuáles son las variables más importantes para decir que una entidad es eficiente y poderlas comparar. Puede ser número de personal, puede ser camas disponibles, puede ser personal atendido, puede ser estas cosas que se llaman entradas, que es lo que tengo disponible, y salidas, que es lo que obtenemos. Y con base en eso, se obtiene una medida de eficiencia para saber. ¿Cuál funciona mejor y en qué aspecto deben mejorar las otras para alcanzar esa eficiencia? Eh, y bueno, con otros alumnos que están trabajando la parte de la aplicación de la metodología de Six Sigma, de Mike, que es un, una estructura que se debe seguir para identificar problemas, para proponer soluciones, para mejorar y para hacer que un entorno funcione mejor, ellos están en una parte de inventario concretamente, en una cosa inventaria, y esos son los que recuerdo ahora. O sea, bastante variados. Eh, profesora, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones daría usted qué Perlas de Sabiduría le daría a los chicos jóvenes de la carrera, por ejemplo, la quinta generación? Eh, identifiquen bien cuáles son sus gustos y sus capacidades eh, eh, muchas veces escogen el módulo digo yo sé que esto tiene que ver pues orientado hacia la elección del módulo eh, pero que identifican bien cuáles son sus gustos y sus capacidades porque se dejan llevar mucho por los comentarios de los compañeros y está bien es una parte de qué opinan los demás pero Fijarse bien qué es lo que les gusta, porque si, si no terminan yéndose o cambiándose de módulo a la mitad y tienen que llevar más materias porque se dieron cuenta que no era lo que les gustaba. Y a lo mejor el que les hizo la recomendación le fascina esa área. Entonces, y, me, y, y digo también capacidades, porque a lo mejor les encanta algo, pero no son tan buenos en eso. Y yo sé que con empeño se logra. Pero si al final le pierden el gusto porque no no pudieron desarrollarlos, y también fallan. Entonces, fíjense bien qué es lo que quieren. Planteense la pregunta que nosotros les hacemos en la entrevista. ¿Dónde se ven al final de la carrera? ¿Dónde les gustaría trabajar? Muchas materias sirven para orientarlos y para mostrarles qué pasa en cada una de las áreas. Entonces, darse cuenta de si realmente les fascina y decir, a ver, sí, yo disfruto haciendo esto y a mí me gustaría este módulo porque a mí me encanta hacer X, Y o Z. O yo me, gusta, me gustaría dirigirme hacia cierto eh, nicho a partir de esta decisión, de este punto. Esa sería mi recomendación porque por lo que yo he visto, se quedan, y esta, esta jornada está padrísima, porque se quedan con, y de qué será, si me gustará. Pues me han dicho que es como, en el caso de logística, por ejemplo, los primeros alumnos que tuvo me decían, es que pues a nosotros nos dijeron que logística era administración. Y, y pues no, tenemos objetivos diferentes. Entonces, es justo ver hacia dónde quieren dirigirse y buscar más pero de información que puedan comprobar, ¿no? De la experiencia de la gente, de, no, pues la materia es malísima porque a mí me fue mal. que bueno, ok, tomo otra opinión. Entonces, oriéntense bien y métanse un poco más a cada una de, de las materias o del módulo al que se quieran meter, para que sepan si sí realmente llena sus aspiraciones. Y tómenlo en cuenta... Tomen en cuenta que la licenciatura forma brindando las herramientas. Nosotros no les vamos a decir, esto particularmente se resuelve así y esto otro se resuelve de esta otra manera. Nosotros les damos las herramientas, les damos la cajita así para que ustedes las saquen cuando las necesiten. Muchas gracias. Y sí, creo que es bastante importante siempre recordar que no nos van a resolver absolutamente todo. Eh, y bueno, para cerrar, eh, me gustaría esta pregunta final, como elevator pitching, eh, de por qué deberían meter logística área o considerar algunas materias. ¿Qué importancia, qué impacto tienen? ¿Por qué deberían? Porque les gusta resolver problemas que tienen que ver con el funcionamiento de, de procesos. Porque les gusta saber que las cosas están funcionando de la mejor manera posible o podrían colaborar en que las cosas funcionen de la mejor manera posible, que puede ser en un entorno hospitalario, como ya comentamos hace rato, en un entorno periférico al entorno hospitalario. Porque eso es, es, es más, más particular, pero si tienen algo de TOC, bueno, no diagnosticado, hablamos metafóricamente. Es del área para ustedes. sí. ¿Cómo podría complementar? Podría complementar en la parte de planeación, en la parte de diseño de proyectos. En las tres áreas se ven proyectos y no hay algo concreto de diseño de proyectos, de cuáles son los recursos, qué debo hacer primero, cuáles son mis objetivos, cuáles son las metas, ¿Cuál es la secuencia que debo de seguir? ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Cuánto tiempo tengo para terminar? O ¿Cuál es el tiempo que espero utilizar en este proyecto? Esto es desde el enfoque de logística hospitalaria. La planeación es fundamental. No es mansa la obra todo el tiempo. Necesitamos planear. Y esta planeación está en el área de logística y yo creo que esta es la parte fundamental que complementa las otras dos. Espero que eso responda. Sí, yo creo que así va a responder. Bueno, eh, pues ya vamos a cerrar. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Usted misma lo dijo, eh, está padrísima toda esta red de actividades para aclarar eh, qué hacen, qué no hacen. Eh, y justo esperamos que sea de mucha utilidad sobre todo para quitar estas barreras, alumno, profesor, alumno inalcanzable, eh, alumno, eh, profesor inalcanzable, al cual eh, qué vergüenza hacerle preguntas, cómo me voy a atrever, eh, creo que justo es importante esta, esta cultura de, de preguntar, de alzar la mano, de decir no sé y quiero aprender, no algo que no sea, eh, creo que me atrevo a decir quizá elitista, los profes no son así, hay que aprender a, a preguntar. Y bueno, le pedimos también a los chicos que nos siguen que estén al pendiente de nuestras actividades. Vamos a tener más entrevistas. También vamos a abordar el, el módulo que nos falta, biomecánica. Eh, y bueno, espero que les haya gustado. Una vez más, muchas, muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Y si tienen dudas, acérquense. Para eso estamos. Y cualquier pregunta es válida. Gracias.